Entonces, para poder descargar esta herramienta, entonces nos vamos hasta acá donde dice Download. Vamos a bajar la versión 2.10. Seleccionamos acá el eh, de, desde qué destino queremos descargar, en este caso el GIMP. Y este directamente le damos acá en, en Descargar. Sí, eh, Les comento que tiene un peso de... Eh, más de 250 megabytes así es que esto va a tardar unos segundos entonces este yo simplemente acá voy a suspender la descarga sí porque yo ya lo tengo descargado entonces esos, esos serían los pasos para poder descargar el, el instalador una vez que uno lo tenga descargado está se queda eso en descargas sí entonces eh, eh, vamos a comenzar a instalar el GIM dentro de nuestro equipo. Esta instalación también dependiendo siempre de las características de, del equipo eh, suele tardar algunos minutos. Así es que eh, les recomiendo eh, que tengan un poquitito de paciencia de repente cuando estamos instalando el GIM porque este suele, suele tardar como... Eh, unos 5 a 10 minutos, más o menos, siempre dependiendo del, del equipo que uno tenga. Gimp es una herramienta eh, muy versátil que nos va a ayudar a crear y editar imágenes, nos va a ayudar a retocar nuestras imágenes, eh, posee una gran cantidad de herramientas como pinceles, patrones, filtros, nos va a permitir realizar efectos, realizar montajes sobre cartografías. Entonces es una herramienta que nos va a ser útil a nosotros para principalmente recortar, eh, en este caso, las imágenes eh, que vamos a trabajar de, en, en el curso, eh, como por ejemplo para recortar las imágenes del banner para nuestro canal de YouTube, o por ejemplo para recortar eh, la, eh, las imágenes para las marcas de agua o porque no para nuestro perfil de usuario entonces nos va a servir eh, uno para eso para recortar eh, y otro lado también este nos va a permitir escalar esa imagen a, a un eh, a unas dimensiones predeterminadas por ejemplo eh, si necesitamos recortar una imagen de 150 por 150 píxeles entonces este nos va a ayudar a poder escalar eh, nuestra imagen entonces es una herramienta muy útil si ¿sí? tiene un montón de funcionalidades que lo vamos a ir recorriendo más adelante entonces en estos momentos este está realizando todos los cambios terminó la instalación y a continuación bien entonces una vez instalado el, el, el GIMP lo que nosotros tenemos que hacer es nos vamos hasta eh, el icono de Windows y vamos a vi poder visualizar eh, en este caso el, el GIMP que ya está instalado dentro del equipo. Entonces seleccionamos la aplicación y a continuación entonces este, el sistema tiene que comenzar a, a funcionar. En estos momentos eh, está Levantando el sistema. La primera vez que abre normalmente suele tardar un poquitito más porque tiene que levantar todos los servicios. Y posteriormente entonces ya vamos a poder trabajar con, con esta herramienta. ¿sí? Está haciendo la verificación de los complementos nuevos. Empieza la ejecución. Y están levantando todos los servicios. Muy bien, entonces estamos terminando esto, está eh, levantando ya todos los servicios y vamos a mirar el entorno de trabajo de, de GIMP Y está, entonces esto este, nosotros le, lo podemos poner a, a pantalla completa acá y en los siguientes videos vamos a explorar todas las funcionalidades y las herramientas que eh, contiene este programa para manipulación de imágenes nos vemos en el siguiente video, hasta luego